La variedad de dispositivos digitales que tenemos hoy en día a nuestro alcance es considerable, como también lo es la ampliación de su funcionalidad a partir de aplicaciones. La instalación de las llamadas apps, a veces de pago o a veces gratuitas, hace que el dispositivo trascienda su función inicial para realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o tomar fotos. Con la aplicación indicada, nuestro teléfono inteligente se puede volver un promotor de vida saludable a través del monitoreo de ingesta de comida sana, el control de sus pasos o la medición de su ritmo cardíaco. En el contexto de la construcción, por ejemplo, un dispositivo móvil puede ser empleado como medidor de espacios. En geografía puede añadir referencia de ubicación a objetos o lugares y en química para hacer simulaciones. En el contexto escolar que es el que nos interesa, el smartphone puede funcionar como cámara de foto y video, grabadora de audio, centro de reproducción multimedia, blog de notas, gestor de participaciones y tareas o, con la aplicación adecuada, puede servir como un escáner. Digitalizar documentos es una tarea común para los docentes y recurrir al viejo escáner del laboratorio a veces es engorroso o complicado pero con una aplicación para digitalizar documentos impresos nuestro teléfono inteligente se puede convertir en un pequeño escáner de bolsillo. Los salones de clase no siempre están equipados con computadoras o dispositivos periféricos, pero en algunas ocasiones los docentes traen en sus bolsillos un dispositivo digital que puede suplir o en, a, en algunas ocasiones complementar la infraestructura áulica institucional.